Escucha al Mickey por ahí ladrando y vamos a hacer la ceremonia de apertura. Este golpe de aquí eh, <coughs> supongo que no tendrá ningún problema. Yo creo que lo ha usado el, el transportista para, para agarrar la caja. Yo lo, yo lo he usado para agarrar la caja. Bueno, lo bien y, y y a mi mujer, ¿qué caja más grande que trae ahí? En realidad la trae muchos papeles. Muchos papeles. Papeles, papeles. Más papeles. más papeles. Y aquí viene... La Otra cosita que he pedido, como siempre suelo hacer, es una correa. Para acompañar las correas estas de piel, que son baratitas. ¿Vale? También ha costado, creo que vale 9 euros. ¿Cómo podéis Quito la caja. Principal. ¿Vale? Lo vamos aquí, para apoyar. carpones Esto se puede reutilizar para otros envíos. Bien. Y procedemos a su apertura. <coughs> no hace falta una. Y ahorita. Espero que se esté viendo algo. A ver, que vea el enfoque. Sí, se supone que se ve. Voy, voy a apuntar para abajo. Así. abrimos vale pesa poquito ligerita no sé yo si llegará a los 4 kilos probablemente no la pala es más fea que, que el culo macaco No quiero cargarme nada, por si viene aquí de vuelta. No sé lo que pasa en mayo, que me quedo siempre sin voz. Yo sí sé lo que. Ya lo he comentado. Las, las alérgicas de los cómules. Pues es muy bonita. ¿Vale? de paso se ve oscurito. No va a venir afinada, evidentemente. Me llama la atención el peso, que es muy poquito. La veta es chula, esto está bien apretadito. La veta es muy chula. En cuanto a piezas, se ven dos piezas. Aquí estaría el, la unión. El mástil satinado. Vale, es decir, que no lleva... No lleva laca, perdón, no lleva laca, no lleva barniz. Con lo cual le va a pasar como a esta square que veis ahí, que la maquilera del mismo tipo y con el tiempo se ha, se ha puesto muy, muy, muy, muy bien. Se ha puesto súper chulo. Y nada, la cejuela se ve, no sé, si muy buena o si muy mala. El clavijero me encanta, clavijero tipo vintage. Vale, bueno, pues la vamos a enchufar, a ver qué... Porque afinada no viene... No, vamos a enchufarla. Bien, afinada, eh, quizá la, le tenga que dar algún retoque ahora a continuación. Eh, conclusiones así a primera vista. Suena muy bien, suena muy, muy bien. Tiene este esta cosita... Es mi en el en el, perdón, en el switch, con lo cual le tendré que echar un poquito de CRC, <risa> eh, los potenciómetros van bien, no rascan ni nada, ni hacen ruido, ¿vale? Me gustan mucho las pastillas, el diapasón está bastante bien, los trastes no los veo para nada rasposos ni nada, está todo bastante, bastante bien, bastante bien acabadito. El mástil, como he dicho antes, satinado, perfecto, ¿vale? Perdón, en cuanto a sonido, en el Fender que lo estoy conectando, que es un Fender Champ 25 válvulas, suena muy muy bien. Muy surfero. Perdón, eh, vista rápida de las pastillas, pastilla del mástil, a ver qué toco. Aquí está un poquito de tono, aquí. Eh, combinación la del medio que me gusta mucho posición intermedia ¿Vale? Eh, esta postura me gusta mucho esta posición Intermedia y empiezo un poquito a dar cañita el, el amplio. Me tengo que acostumbrar al tacto.